Eh, bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia de la Alianza de Medios Independientes. Un ejercicio de, de comunicación alternativa que es el esfuerzo de muchos medios aquí en Colombia y procesos eh, de educación y comunicación. Y también eh, una apuesta con, de la mano de Desinformémonos de México. El día de hoy eh, vamos a tocar un tema que se llama las nuevas estrategias de, de las viejas derechas, o de la vieja derecha, eh, y estamos acá con Yanni Vallejo, del grupo Cavilando. Hola Yanni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vamos? Y también nos acompaña Raúl Sivechi de Desinformémonos. Hola Raúl. Hola Felipe, hola Yanni, hola, hola audiencia. Bueno, pues entonces, eh, para, para empezar este programa quisiera como preguntarles un poco sobre qué, qué estamos entendiendo eh, como la derecha eh, inicialmente y cuáles fueron sus, sus estrategias históricamente en el continente entonces eh, si quieres podemos empezar con Yanni con y ya seguimos con Raúl Listo Felipe eh, en este caso eh, lo que debemos decir es que la derecha no puede entenderse eh, como un partido político, ¿cierto? Como un partido político, sino como unos establecimientos que defienden unas ideas. Y creo que están ancladas al statu quo de unos privilegios. De ahí que eh, en su momento puedan cambiar de nombre, incluso de dirigentes, pero en su esencia lo que buscan es la permanencia de unos privilegios, de unas élites, económicas, políticas, incluso de castas aristocráticas en algunos países, y que lo que buscan es precisamente que las instituciones que tenga el Estado conserven sus privilegios, es decir, que no cambie eh, o, se, o que haya reformas, no muchas, para que esos privilegios puedan permanecer incluso en democracia, en dictadura. Es decir, eh, la derecha no, no le importa el ...tipo de, de Estado que se tenga, porque siempre están claras las instituciones de él. Entonces, esas viejas derechas eh, no tenían problema en compartirse binacionalmente o desde manera... Colombia durante 16 años, eh, durante el Frente Nacional y, por ejemplo, en Venezuela la ley de punto fijo también durante un poco más de 16 años, partidos se dividieron el poder, un tiempo usted, un tiempo yo, porque en últimas es el privilegio el que está en juego y el que permanece allí, no importa el color político que esté allí. Entonces esas son como unas características de, esa, de, ese, de, esa, de ese entender lo que es la derecha, como no como partido, sino como una forma de concebir el Estado. Y Raúl, ¿qué, ¿qué nos que puedes te... contar? Y a lo que plantea Gianni yo solo le agregaría que esas, esas, esa derecha siempre ha estado en alianza o en consonancia con el imperialismo, antiguamente con el colonialismo británico, no nos olvidemos que esta derecha es heredera de la colonia española o portuguesa, según los países de la región, eh, luego pasó por su apoyo a, al, al, al colonialismo británico francés, y a partir de cierto momento, principios del siglo XX, se convierte en la defensora local de los intereses de Estados Unidos, y a su vez Estados Unidos la apoya porque eh, necesita en cada lugar tener una clase dominante, eh, un equipo de gobierno, un equipo con intereses propios, pero que también defienda los intereses de, de la, de, de, de, del imperialismo. De hecho, la masacre de las bananeras, en donde tuvo una intervención tan importante Jorge Eliezer Gaitán, no en la masacre, sino en la investigación como abogado, porque también hay abogados muy buenos, ¿verdad? Este, y, y, y Jorge Eliezer Gaitán tuvo esa enorme virtud de, de, de, de, de denunciar esa colusión entre el imperialismo, la United Fruit, las empresas multinacionales de aquella época, y los gobiernos locales y el ejército, que siempre han sido las instituciones armadas del Estado defensoras de esos intereses este, de las clases dominantes. ¿verdad? Entonces eh, hay una continuidad histórica, eh, como he mencionado, y hay un, un contubernio de alianzas, este, eh, élites locales, clases dominantes locales, y eh, a través del imperialismo, clases dominantes de otros países. Y esa derecha se ha asentado en los intereses terratenientes eh, de, de, de gran, del gran hacendado, en los intereses del de, de, de gran comercio y más recientemente del sector del capital financiero, ¿verdad? Que en Colombia tiene una expresión muy importante a través de diversos grupos empresariales, los Sarmiento, los, los Angulo, etcétera, etcétera, Angulo creo que es el otro grupo, este... Y bueno, y, y, y entonces ahí tenemos una, una colusión también, una, un, un tejido de alianzas que eh, se han ido modernizando, se han ido actualizando, pero defienden los intereses de siempre. Y, y en la historia reciente de Colombia ha habido momentos en los cuales esa, él, esa derecha eh, incluso se opuso a, a, a políticas de, del imperio, ¿verdad? Como el pacto de Chicoral, ¿verdad?, que el imperio y los gobiernos locales este, eh, reformistas querían hacer una micro reforma agraria para contener la insurgencia campesina, la insurgencia armada, este, y eh, los grandes hacendados, este, esa derecha eh, tan, tan acérrima, tan brutal que, que ha tenido, y creo que tiene, Colombia, este, eh, se, se abroqueló en contra de la más mínima reforma agraria sobre la posesión de la tierra esa es la derecha eso es la defensa de intereses que, que son antipopulares profundamente y además la represión a los sectores populares y la persecución permanente Sí, pues entonces ahí como como vemos finalmente son una, unos sectores de la sociedad unas clases determinadas que mediante la acumulación de múltiples riquezas eh, pues van creándose unos privilegios y, y control de pues de un país de, del mismo continente eh, que protegen a partir de, de las estructuras militares de los estados nacionales o para paramilitares también eh, como cuerpos privados para, para proteger sus sus riquezas pero eh, me gustaría un poco que, que nos adentráramos en históricamente cuáles han sido las estrategias que he utilizado estas derechas latinoamericanas para para mantener el poder, pero también para, para atacar o, o enfrentar a sus contradictores. Entonces, ¿qué nos puedes decir, ya Sí, la derecha eh, ha encontrado siempre su, su, mejor, eh, su mejor avanzada, digamos, en la toma del Estado. Entonces, lo que hace es copar todas las instituciones del Estado. Entonces, eh, copa el Parlamento o el Congreso, las asambleas, copa el Ejecutivo, y a su vez, entre estos dos, nombran el, la rama judicial. Entonces, al estar en todas las ramas del Estado, al copar todas las ramas del Estado, le prohíben, no le permiten a esa mayoría popular comunitaria acceder a espacios de poder y al no acceder a espacios de poder, se garantizan entre ellos el statu quo. Entonces, esa es, digamos, una forma, eh, en Colombia, por ejemplo, se hacía en su momento por cooptación, ellos mismos nombraban eh, el magistrado que seguía, y había una forma de elegir que era por listas, entonces el dueño o el gamonal liberal da daba con un bolígrafo eh, quién iba a ser el senador y quién iba a ser el representante, y, y según la representación económica o el poder eh, local, regional que tuviese, pues lo nombraban allí. Por eso, pues, en algún momento Pablo Escobar pudo hacer parte del Parlamento colombiano, eso hay que recordarlo, pues precisamente porque hacía parte de una lista el Partido Liberal y así entonces se garantizó siempre que esta derecha, que no obedece a colores, porque se decía coloquialmente o jocosamente en Colombia, que la diferencia entre el Partido Liberal y Conservador era en la hora en la que iban a misa. Entonces era una forma jocosa decir que ambos eran profundamente conservadores en la forma de entender el campo, en la forma de entender las instituciones y en la forma de garantizar la continuidad de los privilegios, que creo todavía persiste, más violento, ya más a medida que avanzó el tiempo, mucho más anclado a un militarismo y, y a un, una represión cada vez más brutal, sobre todo pues, en Colombia pero creo que también a lo largo se ha extendido eh, de Latinoamérica las formas, que no sé si esto se ha hecho por consenso o simplemente por aprendizaje, pero las formas como, como se ha perfeccionado, como la élite se adueña del Estado para despotricar del Estado. Entonces hoy uno observa y escucha partidos que dicen que el Estado debe desaparecer, sin embargo uno es, ve como en una transnacional lo primero que se le pone para custodiar una empresa de un negocio privado es un batallón. Entonces, uno entiende que jamás van a, van a ni van a entregar al Estado, ni van a desistir de los beneficios que les implica la estructura del Estado para garantizar su permanencia. Entonces, creo que esa es una estrategia que les ha servido y que les sigue sirviendo porque cada vez la perfeccionan más. Cada vez que uno que se salieron del Estado y mentiras que están más ahí, las élites, lo que decía ahorita Raúl, la élite... Eh, no le importa al presidente que sea un grupo como el de Sarmiento Angulo o el de Ardila Lulé, no le importa al presidente que esté, porque sabe que con todos llegan a un acuerdo económico o un acuerdo de mínimos. Entonces no importa si, re, si están o no en el Estado, porque dirigen a quien dirige el Estado. Sí, a, abundando en esto que plantea Yani sobre cómo la derecha se hace con el Estado hay que eh, mirar el panorama diverso ¿no? que hay este, a partir del, de, del asesinato de Gaitán a fines de los 40 esa derecha desde el poder del Estado le declara la guerra a los campesinos es la violencia ¿verdad? Este, cientos de miles de muertos hasta el, el, el acuerdo este, de, de los dos partidos ¿verdad? Eh, en otros países fue distinto en otros países Hubo gobiernos reformistas, como el de Perón, como el de Getulio Vargas, en Argentina o, o, o en Brasil, pero la derecha igual eh, mantuvo una presencia de control estatal muy fuerte. Hay que entender que la derecha, en la medida que eh, tiene, es la representación del poder económico, ¿verdad? es la representación del capital en la política, tiene una gran capacidad de comprar conciencias, de hacer jugar ese poder económico a su favor. Entonces, eh, en gobiernos como el de Perón o el de Getulio Vargas, aún siendo reformistas, han, tenido, este, han estado eh, rodeados por esa burguesía, por ese el poder del dinero. Y después hay un tercer momento que son las revoluciones como la de México o la de Bolivia, México 1911, la de Bolivia 1952, en donde la burguesía, fíjense en Bolivia y en, y en México, ¿qué hace la burguesía? Lo primero que se hace es reconstruir las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Con ayuda del imperialismo, ¿no? Entonces, una vez que se reconstruyen las Fuerzas Armadas, ahí la burguesía ya tiene el camino, porque las revoluciones lo habían, las habían destruido, ¿no? ahí ya tienen el camino pavimentado para defender sus intereses. Este, y esto es un tema que en la izquierda no hemos investigado mucho, el vínculo histórico, fuerzas armadas, este, eh, capital, ¿verdad? El poder del dinero, el poder de las armas y el poder del dinero. Hay una, una vieja, eh, viejos estudios sobre... La, la triple alianza, ¿verdad? La cruz, la espada y la tierra, que eso fue en, en el siglo XIX. Pero entre el capital y las fuerzas armadas, ya ahí la, la, la cruz no tiene tanta importancia, porque hay otros mecanismos de legitimación ideológica, eh, ahí esa relación es muy estrecha, cómo se labra, cómo se, cómo se lubrica, cómo se establece ese vínculo, ¿verdad? Y, y no podemos caer en, en, en el simplismo de que el capital compra a los militares. Bueno, es más complejo que eso. Yo creo que hay, como decía Goethe, afinidades electivas. Se eligen afinidades. Finalmente, la cúpula de las Fuerzas Armadas, en muchos casos, este, son hijos o, de, o, o, o militares que vienen de familias este, Acaudaladas, que pueden ser históricamente hacendados, terratenientes y más modernamente eh, burgueses, ¿verdad? Pero están vinculados familiarmente. Y muchas otras afinidades en cuanto a ideas, en cuanto a modos de vida, ¿verdad? No entre las Fuerzas Armadas como un conjunto, sino entre la cúpula, eh, generales, coroneles, ¿verdad? El sector más alto, que tienen ingresos muy altos que por, su, por ser, pertenecer a una institución armada tienen acceso a beneficios de los negocios lícitos o ilícitos, y ahí hay un puente con el capital, ¿verdad? Entonces, a, a mí siempre me, me, me, me impresionó cómo 10 eh, años después de la revolución boliviana del 52, ya están las, fuerzas, las nuevas fuerzas armadas que los mineros y los campesinos en armas habían destruido, se reconstruyen las fuerzas armadas ese es el primer paso, ¿verdad? Y a partir de ahí este, viene todo lo demás. Hay un, un punto que me parece interesante tocar aquí es eh, cómo el discurso de la democracia ayuda también a legitimar a estas derechas en, en cualquier región, ¿no? Entonces a través de, de, de la democracia eh, justifican sus privilegios, su riqueza. Pero cuando se les cuestiona eso por el despojo, empobrecimiento de las mayorías, pues ya entra una contradicción muy profunda y muy fuerte que ya empiezan a utilizar otro tipo de estrategias que ya no son tan democráticas, ¿no? Entonces ya no hacen parte de la democracia. Una de las estrategias, finalmente, cuando llegaban propuestas alternativas al poder ha sido la del de boicoteo, sabotear el mismo gobierno o en muchos momentos eh, realizar golpes eh, de estado no a los a los a, a, a los diferentes gobiernos de, de otro carácter que no sea de la derecha entonces pues podríamos entrar a este en esta parte del programa como como a mirar eh, existe una nueva derecha hoy en, en nuestro continente y, y pues si esas nuevas derechas si existen o no existen, pues qué estrategias están utilizando en, en, ya digamos, en nuestro mundo más contemporáneo. Yo, de lo que decías es que hay que analizar dos derechas, una a la derecha que gobierna y una a la derecha que oposición. Entonces, cuando la derecha gobierna tiene un discurso, el discurso de la defensa, de la democracia de ultranza, de que si el país va mal o se toman algunas malas decisiones, pues eh, debe soportarse y, y con mucha paciencia debe dejarse esquilmar o, o robar las pensiones, en el caso de Argentina, o acabar con derechos, en el caso de El Salvador con Bukele. Es decir, eh, no importa si la derecha reconfigura y vuelve a darle y se hace una reforma pensional donde incrementa la edad de pensión, porque esto es por el bien de todos y de todas, en fin, o sea, una de la derecha que gobierna y tiene un discurso, pero una vez esa derecha pierde, entonces, eh, era, eh, en Colombia es hasta eh, cómico, la misma derecha que hizo cuatro reformas tributarias, hoy se opone a que haya una sola reforma tributaria que quita unos privilegios, y que nuevamente pone... Eh, eh, pone impuestos a las iglesias, que hoy son grandes empresas, lucrativamente son grandes negocios, conglomerados de negocios, y eh, a las empresas nuevamente eh, eh, del, de la caña, o sea, nuevamente a grandes conglomerados. Cuando eso se va a tocar, entonces se oponen a una reforma tributaria. Hicieron cuatro cuando gobernaron. Entonces, hoy todas cada una de sus banderas es lo que hicieron durante su tiempo, pero se oponen a que eh, exista en, en otro gobierno. Entonces, claro, como oposición, como oposición implementan todas, eso sí que saben de, de implementar eh, todas las eh, tácticas sucias, todas, todas. Entonces, hoy en Colombia, por ejemplo, la que están implementando muy fuerte, creo que en Chile también la implementaron, es la desinformación. Entonces, es un caos desinformativo, donde no se sabe qué es verdad y qué no. Eh, con un dólar a 4.500 reduciendo, decían que el dólar estaba a 5.000. El problema no es que lo digan, el problema es que en la generalidad la gente lo crea y lo, lo siente y lo perciba, porque la gente se está informando y se sigue informando mal por los medios masivos y los más jóvenes por las redes sociales. Entonces, hay una estrategia claramente cuando la derecha no es gobierno, de nuevamente torpedear, creo que hay un, una estrategia, en este momento de las fuerzas militares, lo decía Raúl, y es eh, la famosa estrategia de manos eh, manos caídas o manos abajo. Es decir, hoy las fuerzas militares dicen y mmm, redujeron en un 400% los operativos. No porque en Colombia no siga existiendo narcotráfico, sino para demostrar que en un gobierno eh, progresista eh, se man, se, se, se, se, se, le, se le ata las manos a las fuerzas militares y nuevamente se le deja a la derecha unas banderas, y esa nueva derecha eh, tiene una nueva derecha, pues siempre la ha tenido, pero hoy más recalcitrante, la famosa eficiencia económica, y esa es una de sus banderas principales, la famosa bandera de la seguridad ciudadana, la seguridad democrática, la seguridad de la seguridad como una de sus políticas principales, pero creo que hoy hay una que están eh, también apuntalando muy peligrosamente, y es que asimilan a marxismo cultural las, las, las, digamos, los derechos y las, los grandes logros de la humanidad, para ellos es marxismo cultural. Entonces la lucha por los derechos de las mujeres es un marxismo cultural, porque entonces es eh, esa equidad de género va a destruir el Estado, pero también por los derechos LGTBI, por los derechos de las minorías, eso se vende como marxismo cultural y se ataca, desde la desde la ley porque eso no es solamente desde la desde desde la ideología no sé solamente desde el discurso también se ven las leyes en colombia no se ha podido avanzar y cada vez que se avanza en cualquiera de estos derechos en la legislación es muy difícil pero lo mismo pasa está pasando en argentina lo mismo pasa incluso en venezuela o sea es complejo porque empieza a calar una especie de que de que los derechos son peligrosos y es bastante complejo porque lo que están haciendo es, es tumbando todos unos logros que requirieron siglos de luchas y hoy simplemente eh, se esencializan y se, se venden como, eh, como taras marxistas. Y eso es bastante peligroso y creo que en esto el nuevo discurso de la derecha ha empezado lentamente en los medios, en los discursos, en los libros. Entonces, gente como Miley, como Laje, que esencializa y dice que somos casi que idiotas los que ponemos de presente todavía las teorías marxistas, que siguen más vigentes que nunca. Y creo que esa derecha va tomando un campo y va tomando unos adeptos cada vez más recalcitrantes, y ya lo vimos, son capaces de movilizar rápidamente masas para tomarse un parlamento, para eh, agredir a ciertas a ciertos conglomerados sociales y creo que esa es la nueva característica de esa derecha que creo que no es necesariamente la que representa la institucionalidad sino que es como una especie de avanzada de esa derecha del establishment que sigue ahí y que lo sigue empujando porque cada vez la derecha antiguamente era la derecha, ya hablamos de derecha y de extrema derecha y de centro y todo es derecha las políticas de esos tres siguen siendo las mismas. Y si el discurso cambia, pero la política neoliberal económica sigue siendo la misma de la del centro, la de la derecha, lo que se convierte en derecha, o lo que se llama extrema derecha. Entonces, ¿qué le queda al progresismo? Le queda una, un, digamos, un porcentaje muy mínimo para decir qué es la disputa del Estado, o de la política, o del gobierno. Yo creo que la derecha ha ido mutando, lógicamente, y adaptándose a las nuevas realidades. O sea, la derecha no es nada tonta, y hoy tiene varios ejes, ¿verdad? Un eje es las iglesias, básicamente las iglesias eh, evangélicas y pentecostales, que son las más activas, y allí en Colombia jugaron un papel central cuando aquel referendo por la paz que ganó el no. Este, ese es un elemento, eh, ellos hacen mucho hincapié en lo que, un poco lo que planteaba Yanni, en lo que denominan ideología de género, cualquier demanda de igualdad, cualquier demanda feminista, esto es este, eh, condenado enérgicamente y cada vez con mayor virulencia, les falta solo defender los feminicidios, pero las movilizaciones contra los feminicidios también las condenan, en fin... Ahí hay una, una, una actitud totalmente reaccionaria este, eh, y me parece que eh, vale la pena este, reflexionar sobre esto. Ese es un primer aspecto, eh, todo el tema de las iglesias. El segundo aspecto son los medios de comunicación. Antiguamente, y en el cono sur tenemos una larga experiencia de golpes de Estado, cuando los militares daban un golpe de Estado, había... Dos intervenciones claves, una en las instituciones, se cerraba el parlamento, se cerraba el palacio presidencial, se detenía al presidente, a los partidos políticos, los sindicatos, y con, al, por otro lado se iba a las radios, a las televisoras, a los diarios, se clausuraban los medios de comunicación o se controlaban y a través de esos medios se transmitían eh, las proclamas del, del, del gobierno militar golpista. Y fíjense qué cosa interesante. Hoy en día, como los medios de comunicación están monopolizados, eh, esta derecha nueva no necesita dar golpes de Estado. Porque aquí iban a cerrar Semana, El Espectador, eh, qué diarios, qué periódicos, qué grandes medios, eh, Caracol. Eh, podrían ser censurados por un gobierno golpista. No, ya, ya no hace falta un golpe de Estado. Ya tienen todo el abanico mediático en sus manos. Y cuando aparecen eh, los medios digitales, aparecen aquí los operadores, grandes empresas que se dedican a eh, ensuciar la pecera, ¿verdad? a eh, las fake news, hacer una guerra ¿verdad? con trolls y con una infinidad de mecanismos muy potentes este, para sembrar confusión y noticias falsas. Entonces la derecha se va eh, ayornando, se va modernizando. Y hay otro elemento, porque hay algunos medios de comunicación eh, y partidos que aparentemente son progresistas o de izquierda, ¿Verdad? Allí hay uno que yo tengo fijado en Colombia, que tuve una polémica incluso con su directora, este, eh, que de hecho le hacen el juego a la derecha. ¿verdad? Aprovechan, eh, son, tienen un, un planteamiento moderno, su progre, ¿verdad? Este, me refiero a la silla vacía. Este, y por otro lado uno ve que van armando su dispositivo, de, de, de, de crítica feroz al progresismo este, y hay una búsqueda que también lo consiguen a veces de neutralizar al progresismo de convertir al progresismo en un brazo de la nueva derecha ¿Verdad? Y, y esto ha funcionado y funciona bastante bien este, ya sea porque la, la, el progresismo es muy frágil este ideológicamente, o porque termina eh, convencido. Yo quiero poner el ejemplo de Gabriel Boric en Chile. Gabriel Boric militarizó territorio mapuche con más intensidad que lo que habían hecho hasta ahora los gobiernos neoliberales de la derecha. Y además es un feroz crítico de las dictaduras de Cuba y de, y de Venezuela, ¿no? y de Nicaragua, pero de Nicaragua yo lo podría aceptar pero de Cuba y Venezuela. Entonces está siendo el juego del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces ahí hay un progresismo que termina convirtiéndose, o también abriendo la, la alfombra, poniéndole la alfombra a esta nueva derecha y siendo prácticamente parte de una nueva derecha. En fin, yo creo que son elementos para reflexionar, este... Eh, y ver este, que, que, que, el, que el concepto derecha va mutando y va adaptándose a las nuevas realidades. Evidentemente, para desbancar a un gobierno progresista eh, no se van a sacar los tanques a la calle, ¿verdad? Pero sí se pueden emplear todos esos mecanismos como los mediáticos o los institucionales. ¿verdad? Fernando Lugo en Paraguay, y Gabriel Celaya en Honduras, fueron destituidos legalmente, ¿verdad? Fueron golpes sin tanques, golpes por instituciones, ya sea el Parlamento o el Poder Judicial en el caso de Celaya. En fin, eh, me parece que son elementos que tenemos que pensar porque la derecha termina actuando como la vieja derecha, la nueva derecha, pero de una forma más sofisticada, diría. Sí, ahí hay una, una cosa que, que me gustaría agregar y es el lugar en el que hoy se pone la derecha, como que es un lugar neutral, que es, es un lugar que no está cargado de ideología, que es un lugar en donde no tienen intereses realmente, sino hablan es de democracia. Entonces vemos eh, en los discursos eh, de los medios de comunicación masivos. Eh, que se paran como que fueran muy demócratas y muy eh, parciales, pero tienen una forma muy sutil de, de agregar la ideología de una manera muy fuerte, pues en beneficio de las derechas, ¿no? Asimismo, digamos, han venido utilizando las diversidades sexuales. En, en algún momento recuerdo a Álvaro Uribe en una campaña electoral, creo que era la de Iván Duque. Se alió con un grupo de, de, de eh, diversidades sexuales o, o sí, como unas personas homosexuales a su campaña, pero él no dijo que eran de la comunidad LGTBI, sino él dijo que eran no heterosexuales, jóvenes no heterosexuales que se vinculan a sus a sus campañas. Entonces, las derechas también van utilizando todas la, la, las luchas de las diversidades, de las mujeres de alguna manera, pero llevándolo a su nivel conservador a su nivel también, pues, ideológico, eh, pues, que, que, que lo que busca siempre es mantener sus privilegios, ¿no? Hay un punto que, que creo que no tocamos eh, muy a profundidad, pero que, que es muy importante porque nos acercamos a, a una nueva movilización de la derecha en Colombia, que va a ser el 15 de febrero, eh, si no estoy mal, el 14 o 15 de febrero, y con esto ya van a ser tres movilizaciones de la derecha desde que llegó el gobierno eh, progresista acá eh, en menos de seis meses llevan tres movilizaciones yo creo que la la izquierda en ningún gobierno de derecha hizo un nivel de movilizaciones tan rápida como como lo ha venido haciendo la derecha pero esto ha causado mucha gracia risa en algunos sectores en donde pues lo que lo que se dice desde la izquierda es que es personas que son brutas las que van a salir a movilizarse que no piensan que, que bueno pero más allá de esto yo creo que hay que mirar que detrás de esto la derecha está mostrando un trabajo popular callejero y un trabajo de empezar a hacer lo que siempre las izquierdas hacían o, o, o, o se creían como las que eran las dueñas del trabajo callejero pero hace mucho tiempo la derecha está haciendo un trabajo ca callejero entonces ¿Ustedes cómo están viendo esto? ¿Qué, qué análisis pueden dar de, de esto que va a, a ocurrir el 15? Lo que ocurre es que creo que, creo que es, es como, como dos cosas que se juntan y que se necesitan. A ver, es muy complicado que, que haya tanto manoseo del movimiento popular. Uno... Eh, una forma de acabar con el movimiento popular es cooptándolo, trayéndoselo al gobierno. Y eso está pasando. Formar un cuadro, formar un líder popular de 20 años para ofrecerle un cargo burocrático para que el líder popular pierda su credibilidad luego diciéndole a, a, a lo que siempre creyó, y es al movimiento popular diciéndole no marchen en contra mía, marchen a favor y aplaudan lo que estoy haciendo. Entonces, eso ya es un error craso, impresionante. Entonces, desmovilizar la gente para que la gente se movilice, pero a favor y aplaudiendo una reforma, no para que la gente aporte, sino que aplauda lo que estoy haciendo. Eso de entrada, pues, es ingenuo, primero que todo. Pero creer también que la derecha es un montón de, de personas conservadoras, eh, la mayoría ancianas, que no piensan que son brutas, que se quedaron de manera anacrónica en un pensamiento. Claro, de eso hay pero su mensaje está siendo tan, tan tan tan difundido, sin racionalización alguna, aplicando toda la teoría nazi de comunicación, es que el mensaje tiene que ser simplemente rápido y que no se piense, pero que se, que se crea en lo que estoy diciendo. Entonces hoy, ese mensaje por las redes, si usted ve hoy cualquier tapa de cualquier periódico, nacional, El Espectador, El Tiempo, cualquier red, quién y qué, la silla vacía, eh, cualqui, usted ve que por lo menos hay dos en contra del gobierno, y eso tiene que calar de alguna forma, y está calando, está calando porque eh, yo, cuando uno conversa con la gente del común, con el conductor, con el que vende un tinto, con el que te compra y te vende un pastel, cuando con esas personas estás y empiezan a hablar mal del gobierno y tú tratas de interactuar porque es que lo dicen, pues no logras llegar a una profundidad, pero están enojadas y, y dicen vamos muy mal. Sí, pero venga, eh, el gobierno lleva cinco meses, sí. No, pero es que estamos peor, estamos peor. Entonces, son mensajes cortos que han empezado a calar. Y yo creo que en eso el gobierno eh, ha tenido una falla y creo que lo del 15 va a ser muy complicado. Y creo que ni siquiera la derecha ha sacado y ha sacado su artillería. Porque la artillería de la derecha ya la vimos en Venezuela, con las guarimbas. Jóvenes con cascos, con escudos, con antigas modernos de 300 dólares. Eso, pues, eso eso no lo, tiene, no lo tenían en las movilizaciones nadie. de todo era artesanal. Pero si la derecha saca financiar primeras líneas, ya no primeras líneas a favor de la transformación social, sino primeras líneas en contra del gobierno progresista, la situación va a ser muy complicada. Y lo que tú dices es bastante bastante preocupante es que llevamos seis meses de gobierno es que el plan de desarrollo apenas se radicó apenas vamos a conocer cuáles son las transformaciones estructurales del estado y ya la gente está oponiendo claro la derecha ha hecho lo suyo y nótese que el principal líder de la derecha se acaba de reunir con el presidente se acaba de reunir sacar una foto con el presidente entonces mire cómo el su discurso la derecha funciona genial los líderes no son los que están al frente de esa oposición, porque además no la llaman marcha, además no la llaman paro, no la llaman marcha, la llaman de otras formas, porque como siempre se opusieron a eso, lo venden de otra forma. Entonces dicen el inconformismo, no podemos dejar que se nos metan a los colegios con la ideología generosa. O su mensaje es potente y va caminando. Y a mí, por lo menos, me genera miedo, porque eso lo que decía Raúl es clave, eso va tapizando, va tapizando ya en un gobierno de derecha va a pisando un gobierno exageradamente de extrema derecha en Colombia, que, a, que fácilmente, como lo hizo Álvaro Uribe en el año 2002, acabe con un montón de logros sociales, de un montón de logros que hemos tenido en 20 años, pues digo, en peleas, en luchas, y que se desmontan así. Y creo que Bolivia fue un ejemplo de ello. Entonces, a mí me preocupa enormemente lo que está pasando, Creo que falta mucha formación y creo que falta no desmantelar las organizaciones populares dándoles contratos o nombrando a sus líderes creyendo que si yo nombro un líder campesino como mi, como en el Ministerio de Agricultura, le estoy haciendo un gran logro, le estoy haciendo un gran bien a esa organización campesina, la estoy destruyendo porque formar ese líder costó años y sacarlo de allí, perder su credibilidad destruye la organización, pone a la organización en contra de, de, de, de los líderes y genera unas rupturas que reconstruirlas tarda décadas. Eso lo mostró Argentina con Darío Santillán, pañuelos en rebeldía, de lo que puede ocurrir. Entonces, yo voy dejando por allí porque me preocupa mucho cómo la derecha avanza y cómo la respuesta creo que es errada por parte del progresismo. Sí, un ejemplo clarísimo es Brasil. En Brasil, eh, eh, Lula primero ocho años, luego Dilma cuatro, luego uno y pico más. Eh, nombraron a los principales sindicalistas, dirigentes de movimientos sociales, en cargos de gobierno. Los movimientos se debilitaron y la derecha empezó a ganar la calle. Así, en cierto momento de crisis, 2015 por ahí, Vilma cae en el 2016, 2014 y 2015, la derecha consiguió desplazar a la izquierda de la calle. La izquierda siempre estuvo en la calle. La izquierda sin la calle no es nada. La izquierda sin el conflicto social, sin la lucha social, no es nada. Entonces, ese doble operativo, han leído muy inteligentemente, este, eh, la necesidad de ganar la calle cuando... Los dirigentes de los movimientos están en el gobierno y, como bien decía Yanni, se desprestigian, se separan de las bases. Algunos poquitos se corrompen, pero con que se corrompa uno, ya para el común de la gente son todos corruptos, porque los medios lo amplifican. Entonces, en algún momento, 2015, la derecha sacaba millones de personas a la calle, no eran guarimbas como en Venezuela eran manifestaciones contundentes y le robaron a la izquierda el protagonismo de la calle. De ahí viene Bolsonaro o el bolsonarismo, mejor, ¿no? Este, en momentos de crisis aprovecha. En el caso de Colombia, con el agravante de que eh, no ha habido nunca un gobierno progresista, ni siquiera socialdemócrata. El gobierno de Santos fue un gobierno de derecha, completamente. Entonces eh, no hay tradición de gobiernos progresistas o de gobiernos no de derecha. Entonces esa derecha tiene mucha capacidad de respuesta mediática en el imaginario colectivo de la gente, porque claro, la educación política es muy, muy, muy difícil de conseguir, como decías tú, Yanice, eh, formar un cuadro de un movimiento o se demora décadas, y de buenas a primeras se dilapida todo ese capital organizativo, capital organizativo popular, es una frase horrible, no la repitan. <risa> contra el capital, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema muy serio. Y también nosotros a veces metemos la pata, ¿verdad? Este, Las feministas, los indígenas, este, no voy a meterme en este tema ahora, ¿no? Pero... Eh, aprovechan todo aprovechan incluso las cosas que uno considera que son justas criticar este bueno las llevan para su terreno entonces frente a eso no queda otra que la educación política la formación la paciencia histórica y bueno los tiempos son muy breves y muy cortos y yo creo que si la, el movimiento popular se debilita si la organización popular se debilita o se enfrentan entre sí. Ahora estoy leyendo que en el Cauca, Fecode y Asoinca están enfrentados. Bueno, este, si, si pasa eso, eso es ganancia para la derecha. Entonces es un momento muy complejo eh, que yo me temo que la derecha va a crecer mucho y creo que en el caso de Colombia eh, no va a venir una derecha como este señor que pasó a la segunda vuelta con Petro Hernández, ¿verdad? Que parecía un tipo muy así, poco preparado. Sino si volviera una derecha en Colombia, desgraciadamente sería más del tipo Uribista, ¿verdad? Más duro, más pesado, ¿no? Entonces eso es muy peligroso porque siempre están buscando su revancha, su momento, su, su posibilidad de retornar y de retornar siempre con más fuerza, con más, más ultras, ¿verdad? Y no nos olvidemos que hoy, y este es el otro elemento de las nuevas derechas, hoy el mundo está en guerra, ¿verdad? Hoy en Ucrania, yo, yo estoy en contra de la invasión rusa de Ucrania, pero en Ucrania gobiernan los nazis. Y en, y en una parte del mundo los nazis, o los ultraderechistas vamos a llamarlos, este, porque en Ucrania sí son nazis, los ultraderechistas de Trump o de todo, tienen mucho poder y mucha fuerza popular. En Vox, en España, aunque ustedes no lo crean, se hizo fuerte con los migrantes, repartiéndoles comida. Quiere decir que ahí hay un fallo de la izquierda y de los movimientos, porque los migrantes son pobres, son nuestros aliados. Ellos tienen, y en Colombia tenemos un 60% de informalidad. Y esa informalidad no va el sindicato, no va al partido de trabajadores y trabajadoras informales, y ahí ellos tienen un gancho muy fuerte porque están trabajando capilarmente y no van a ir a las maestras y maestros de FECODE, a los profesores, a convencerlos. Van a aquellos sectores que tienen menos capacidad de comprensión, que tienen menos tradición organizativa y tienen toda la historia del paramilitarismo a su favor. ¿verdad? El paramilitarismo enseñó una forma de trabajo de base muy importante. Eso me lo enseñaron ustedes, Yanni, cuando me llevaron en Medellín a la comuna 1 y a la comuna, creo que la 3, donde está la, la biblioteca esa negra, la, que se está cayendo a pedazos, no sé qué comuna es. Me llevan a las comunas y ahí mandan lo, lo, lo, el micronarco. ¿verdad? Entonces, eso, eso es un trabajo de base que aprendieron a hacer. Y que hoy lo puede capitalizar fácilmente la derecha, que tiene mucho diálogo. Sí, hay, hay un punto ahí muy importante también por mencionar: eh, cómo juegan a dos bandas en este momento del progresismo acá en Colombia. Entonces, eh, José Félix Lafory eh, prácticamente ya hace parte del gobierno, es delegado en las negociaciones con, con el LN, eh, está en diálogo permanente con el tema de la reforma agraria eh, de Petro, pero al mismo tiempo su esposa, María Fernanda Cabal, es ponente en los foros de la ultraderecha europea, en, en el foro de Vox, eh, fue ponente allá junto a la italiana eh, Melania, creo que se llama, que llegó al poder, eh, y, y antes de, de ser invitada a ese evento, la misma María Fernanda Cabal organizó acá en Bogotá, al lado de la universidad pedagógica nacional un foro internacional fascista en donde vino la extrema derecha brasilera peruana eh, pero también vino Vox vinieron alemanes eh, entonces pues realmente ellos están en una configuración también muy potente y si tienen que usar la calle seguramente la van a usar eh, de una manera mucho más radical no eh, yo creo que ya Podríamos ir, ir cerrando este, este, este programa con esta última pregunta que sería, pues, eh, ¿qué papel deben jugar los sectores populares ante la remetida de la derecha? Eh, en términos de eh, pues los retos que hay, no caer en los entrampamientos, no caer en los debilitamientos, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes cerrarían este, este programa? Bueno, yo invitaría a recoger un poco lo que dice Raúl, es decir, eh, nos tenemos que volver a juntar, nos tenemos que volver a tomar un tinto, tenemos que volver a encontrar los puntos en común, a entender que hay, sí hay unos enemigos en común y que, y que esa, es en contra de ellos eh, que nos debemos organizar, formar, organizar, investigar, es decir, eh, volver a, a las herramientas que, que nos permitieron juntarnos, porque también siento que hoy hoy hay hoy es terrible porque todo el mundo anda con su hoja de vida bajo el brazo a ver en dónde se puede emplear. Y creo que el Estado no puede ser para, para buscar un empleo, claro, el Estado, y hay que buscar un empleo digno, pero, pero si eso implica perder perder una organización social histórica porque su líder se fue, pues es que vamos a quedar sin absolutamente nada y sin credibilidad alguna. Entonces creo que, que es nuevamente, digamos, eh, volver como, a, como a, a reflexionar y volvernos a juntar, porque creo que creo que eso de convocar a las organizaciones sociales para que aplaudan una reforma o para que impulsen una reforma y no para que la discutan, para que pongan allí sus agendas, para que eh, implementen lo que han luchado históricamente los campesinos, los indígenas, la, el movimiento urbano nacional, o sea, y no, sino que aplaudanme, y nuevamente construyendo las reformas con tecnócratas. Es decir, eso es muy difícil. Creo que la invitación sí. es nuevamente a juntar el movimiento popular, pero no para, para que se vaya al Estado, sino para que nuevamente utilice eh, a esa incidencia en el progresismo y haga las transformaciones necesarias, pero incluso si se puede desde acá, pues desde, desde afuera, desde su misma organización. Yo creo que esa sería la, la invitación y, y creo que es lo necesario hoy. Bueno, muy breve porque veo que ya queda poco tiempo. Eh, yo creo que eh, en esa línea, eh, un gobierno progresista o de izquierda debería servir para fortalecer el movimiento popular. Bajo el gobierno de Salvador Allende en Chile, los sindicatos, las coordinadoras fabriles se crearon como, como, como especie de soviets en zonas obreras, ¿verdad? Eh, eh, asambleas de, de, de trabajadores de diversas fábricas, se fortaleció el movimiento campesino, el movimiento mapuche, se fortalecieron los movimientos vecinales, se tomaron muchas tierras en, en, en la, en en, en la ciudades ¿verdad? O sea, para eso tiene que servir también un movimiento, porque yo siempre digo, la llave para salir de este sistema opresivo, ¿eh? no están los ministerios, no están el parlamento, eso puede ayudar, admito que puede ayudar pero la llave es la lucha social y el corazón de la lucha social es la organización popular. Sin esa organización estamos perdidos, pero lamentablemente muchos progresistas este, han priorizado la gestión a la lucha. Administrar, gestionar un Estado, bueno, si se administra bien es mejor y si se administra a favor del pueblo es mejor, pero eso no sustituye el conflicto de clases y el conflicto de géneros y el conflicto de color, de, el conflicto social. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias Raúl, Dani, a nuestra audiencia, agradecerle también por, por ver este tipo de ejercicios de comunicación alternativa que, que también son fundamentales para, para hacerle eh, un contrapeso o hacerle un análisis muy crítico a estas prácticas de, la, de las derechas y de las nuevas derechas. Entonces, eh, pues nada, hasta un próximo programa. Muchísimas gracias a todos y a todas.